Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de Jurassic World Dominion, la tercera película de esta trilogía de Jurassic World, que empezó en 2015 con Jurassic World, de la que ya hablé en este podcast, que siguió en 2018 con Jurassic World Fallen Kingdom, de la que también hablé en este podcast, y obviamente tocaba cerrar esta trilogía con el más reciente estreno de Jurassic World Dominion. Que, bueno, llegó hace poco a los cines. Y la verdad que es raro lo que pasó con esta película. porque No le fue para nada bien en la crítica. No solamente de especialistas. Sino en general, digamos. El público en general. Eh, la verdad que estuvo bastante en contra de esta película. Pero le fue, y le sigue yendo supongo porque al menos acá en Argentina sigue en cartelera y quiero pensar que en muchos países también le sigue yendo muy bien y le fue muy bien hasta ahora en la taquilla, o sea, es una locura y este es un punto importante porque venía hablando en los episodios anteriores sobre esta idea de que se vendió esta película como la conclusión, como el final de esta trilogía pero mencioné anteriormente en los otros episodios que desconfiaba de esa idea de que cierren por completo esto. Y la taquilla es un factor importante. Digamos que, según estos datos que tengo, fuente Wikipedia, 185 millones costó la película, más o menos, y lleva recaudados 756.3 millones. O sea... Básicamente ya está cubierto el temita de lo que se gastó en la película. Eh, y está muy cerca de, de los 800 millones, que es una brutalidad. Eh, debe ser de las películas más taquilleras del año, eh, quiero creer. Bueno, Top Gun Maverick, de la que también hablé en este podcast por si quieren ir a escuchar ese episodio, llegó hace poco a los... Mil millones, que es una bestialidad absoluta, la película más taquillera del año, pero por lejos Ahora, esta película, Jurassic World Dominion, está a 200 y pico millones de Top Gun Maverick Para que se den una idea, ¿no? O sea, están los dos extremos Claramente, no, no lo digo tanto por la crítica, lo digo más por el público en general nosotros, los seres humanos normales. Estuvimos bastante más... Eh, no sé si en contra, pero... Disgustados, ahí está. Disgustados con esta película, ¿sí? Pero... ¿Quién habla? ¿Los fanáticos? No. La voz más importante es la de La Plata. sí Entonces, la taquilla... Es un factor importantísimo. Ha dado secuelas a películas que por ahí no la meritaban Puede que esta trilogía sea el caso. O sea, eh, el director Colin Trevorrow habló de que siempre estuvo pensada como una trilogía. Sí, puede ser, tranquilamente. Pero se han cancelado trilogías, secuelas... Eh, un montón de cosas Por una mala película Entonces Si le iba muy mal A la primera Yo creo que la trilogía no se iba a completar Justamente La taquilla fue muy importante Entonces Yo no sé Sinceramente si Esto va a terminar acá Si me preguntan a mí Mi deseo Es que quiero que se termine acá Ya está eh, porque realmente no, no veo por dónde más se podría explotar todo esto, porque, qué sé yo, no no hay más. Basta, basta. Eh, no se hagan... Bueno, están con la serie animada de Netflix, que es interesante al menos lo muy poco que vi. Vi muy pocos episodios de la primera temporada, después... No, no la seguí más Soy muy colado con las series ya, ya lo saben Pero lo poquito que vi Me gustó Y además al ser animada es como que eh, Le da otro enfoque Está buena la búsqueda, la verdad Y seguir por ahí, bueno, qué sé yo Es interesante Ahora, más películas de este, de este tipo eh, Live action, digamos Ya está Ya Hasta ahora no me vengan con La precuela de Hammond cuando... Estaba pensando en hacer el parque O oh, el spin-off de Blue Yo amo a Blue Amo a Blue Pero... La amo Amo a Blue Pero no No, no, no No No No Basta Ya está Terminemos acá voy a, voy a hablar directamente con spoilers no, no... No voy a gastar tiempo Tiempo valioso En hablar... Por encima de esta película eh, A ver Me gustó Como conclusión de esta trilogía Siento que después de la Flojísima película Que fue la anterior Igual no se dejen guiar Por mis calificaciones eh, Digamos que mis calificaciones son raras O sea, piensen que Si una película más o menos me gustó O digamos La siento como aceptable Va entre el 6 y el 10 y ahí un 8 es como la mitad y un 6 es como lo más bajo. ¿Se entiende? Y si la película no me gustó para nada, bueno, entre el 1 y el 5. Entonces, más o menos así se manejan mis calificaciones. No es que un 6 sea un aprobado del todo. O sea, sí es un aprobado porque está aprobada la película, pero no significa que me haya gustado del todo. ¿Se entiende? Bueno. Una explicación innecesaria, pero aplica para Jurassic World Fallen Kingdom y para esta película A ver, me gustó como cierre de la trilogía No me fascinó, uff, qué locura De hecho me aburrí bastante en el cine eh, Por suerte me entretuve con otras cosas Pero eh, como película sola, se cae completamente, se cae como cierre de esta trilogía que, como dije ya anteriormente, no tendría que haber existido nunca. Bueno, eh, siento que por lo menos se cerró bien, por lo menos. De ahí a, bueno, la disfruté, me gustó, tiene buenos momentos, porque eso también... Eh, por lo menos rescataba de las anteriores que había bu buenas escenas de acción y acá es como que... No, no hay tanto, no no me quedé con tantas cosas, entonces, bueno, qué sé yo, y para colmo, para colmo, denuncia al cinema de voto, no me dieron entrada, no me dieron entrada, es o sea, yo colecciono cosas, desde Funko Pop hasta, no sé, muñequitos tengo acá, de Pokémon, bueno, me encanta coleccionar merchandising, cosas. Pero entre las cosas que colecciono, tengo entradas, recitales y entradas de cine. Creo que no es una locura tampoco. O sea, mucha gente lo hace. ¿El tema cuál es? Me, me encanta quedarme con las entradas del, del cine. Tengo un montón. Las tengo que pegar en algún lugar. no, bueno, eso no lo saco. Y acá no me dieron. No sé por qué. O sea, me hicieron entrar con la entrada virtual. Porque la saqué de manera virtual y me hicieron mostrar el código QR. Eh, malditos códigos QR. Y yo me quedé como, ¿y, ¿y mi entrada? ¿Y el papel? Dame el papel. Y fue como, no, no, pasa, ya está. O sea, tampoco es que la voy a enmarcar la entrada, pero bueno, una lástima. A mí me encanta tener las entradas del cine. Cuestión: Una película que ni siquiera recomiendo que vayan al cine, perdón. O sea, es disfrutable, no lo voy a negar, es disfrutable. Digamos que este tipo de películas con los dinosaurios y todas estas visuales y todo esto, se disfruta mucho en el cine. Pero de ahí a pagar una entrada para verla en el cine, agarren la mejor pantalla que tengan en su casa y esperen para verla ahí. ¿Qué sé yo? Dentro de poco seguro ya va a estar. Así que nada, mucho más para decir sin meterme en detalles No tengo, así que directamente me voy a meter en detalles Así que si no vieron la película, vayan a verla o esperen a que esté por ahí El episodio del podcast no se va a ir a ningún lado <risa> eh, Y si no les interesan los spoilers o ya vieron la película, se pueden quedar Esto sigue, como digo siempre, bajo su propia decisión eh, Bueno, yendo a la película en sí ¿De qué trata Jurassic World Dominion? Como lo dice su título, muy bien título, Dominion, el dominio de los dinosaurios en el planeta Tierra Porque recordemos que habían sido liberados después de una serie de eventos desafortunados en la película anterior Entonces andaban por ahí dando vueltas los, telodac, los pájaros gigantes, cuyos nombres no voy a mencionar porque es muy difícil y no tengo ganas de trabarme la lengua eh, habían anidado en Las Vegas, eh, el T-Rex eh, se fue a hacer un duelo de rugidos con el León Blue fue a dar vuelta por ahí, bueno, estaban todos en la suya Pero libres, ¿no? Qu quedaron libres Y... y está o sea, algo para destacar, así no le pego tantos palos La verdad que el inicio está bueno porque así como pasó en la anterior, que teníamos este inicio con el debate de... Dejamos morir a los dinosaurios... Dejamos que queden ahí y se extingan de nuevo... Los salvamos porque ahora están en el planeta y hay que salvarlos porque contarían como una especie en peligro de extinción... Y no tenemos que dejarlos morir, bueno, bla bla bla... Como ese debate estaba bueno, pero no se profundizó nunca más en esa película... Acá el inicio está bueno porque nos muestran cómo están viviendo los dinosaurios, cómo están conviviendo con las personas eh, y toda esta cuestión, en la que tampoco se profundiza mucho más en la película y de hecho el final es algo que no me gustó, justamente atado a, a esto de los dinosaurios conviviendo con los humanos, yo, yo voy a entrar en eso, pero bueno, eh, nos muestran eh, cómo es la vida de las personas con dinosaurios Un buen inicio, la verdad que me gustó Con fragmentos de, de noticieros y, y videos Y eh, está bueno esto de meter eh, Esto del mercado negro de los dinosaurios eh, Como pasa con especies ¿no? de, de la vida real de, de lo que tenemos en el planeta Tierra Pero... Con dinosaurios. Está, está bueno, eso me gustó. O sea, no está bueno que pase con ninguna especie. Pero está bueno que se muestre. O sea, que, que lo hagan bastante más real esto de que los dinosaurios están. No simplemente de que están. O sea, ah, mira, un T-Rex ahí en, en... No sé, en China. O sea, que se, se trafica con las especies. se hacen distintos tipos de, de cosas. Eh, pero después ya la verdad que... Como que va todo para cualquier lado, qué sé yo. Me eh, aparece una compañía, Biosyn. Eh, que era digamos la competencia de. de los que habían ayudado en Jurassic Park y Jurassic World, Ingen. Es, esos temas nunca los entendí muy bien, así que. Eh, medio que me pasaban por el lado. Y no les prestaba atención. Pero. Eh, hay un detalle que descubrí, o que vi en estos días, de que el personaje que aparece en Jurassic Park, la original, en... ¿Costa Rica era? Que están en una mesita y, y están comiendo y le hace pagar la cuenta en un lugar así caribeño, no, creo que era Costa Rica. Eh, o Cuba, no, creo que era Costa Rica. Ese chabón rubio, eh, parecido a Armie Hammer, bueno, ese chabón es, nada más ni nada menos, que el villano de esta película. Un villano bastante olvidable, ya voy a hablar también de eso. Eh, que se llama, si lo encuentro por acá, se los digo. Lewis Duxon. ¿Mm? Que está detrás de Biosyn y de todas estas cosas que pasan en, en la película. Miren, es el... perdón, ahora lo encontré. Es el... Padre de Peter Parker en The Amazing Spider-Man. Mira vos, mira vos. Por eso le veía cara conocida. Bueno. Cuestión, villano de la película. Y está detrás de todo esto que está pasando porque... No hay una cuestión con los dinosaurios, aunque sí, pero no en realidad. La verdadera cuestión es con unas langostas gigantes. Que nunca entendí bien qué era lo que querían hacer, pero básicamente se estaban comiendo todo, eh, de todas las cosechas, entonces Biosyn iba a meterse ahí vendiendo sus productos, algo por el estilo. Bueno, cuestión, todo muy rebuscado, para que nuestros queridos personajes de Jurassic Park, doctora Ellie Sattler y nuestro querido doctor Alan Grant, aparezcan en acción y junto a el doctor Ian Malcolm formen el mítico equipo de la película original y se junten para desenmascarar a Biosyn y además nuestros personajes recurrentes y protagonistas de Jurassic World Owen Grady y Claire Daring junto a Maisie Lockwood que ahora quedó bajo su cuidado, la chiquita de la película anterior también se unan a este equipo. Y en el medio de todo esto también aparece Kayla Watts eh, la que volaba aviones, básicamente Me gustó su, su personaje. O sea, tampoco para destacar, uff, qué locura pero bueno, me gustó. La cuestión es que básicamente hay que desenmascarar a Biosi. sí Y entre todo esto está el tema de los dinosaurios, porque están los dinosaurios, no nos olvidemos. Y había toda una cuestión ahí con, con la genética y que eh, lo que se hizo en Blue, o sea, Blue tiene una hija, básicamente, Beta. ¿Cómo tuvo a su hija? ¿Cómo lo hizo? Bueno, se nos explica esto. Ya se nos había explicado anteriormente y se explica un poco más acá lo de que al momento de completar el ADN de los dinosaurios hay un animal, no recuerdo cuál era, que tiene la habilidad, digamos, de cambiar de sexo para poder reproducirse en ambientes en los que no podría, básicamente. Y esto se aplicó en los dinosaurios, entonces por eso todos los dinosaurios, que básicamente eran todas hembras, se pudieron reproducir. Y ese caso de Blue. Pero también fue el caso de Macy, que no es un dinosaurio, pero fue clonada de su madre. Y acá nos enteramos que tampoco, porque nació, pero eh, como una clonación y... Sin las enfermedades que tenía su madre, algo por el estilo Entonces, Macy junto a Blue son la clave para que eh, las cosas no se salgan de control Algo por el estilo, algo así eh, Es que me aburrí mucho, perdón eh, Fue una película aburrida Y toda esta cuestión es como que se excedió demasiado, digamos Se fue demasiado de... De, de los límites y es como que ya era una historia poco entendible y, y, y rara, era como bueno, dame dinosaurios y dame buenas escenas, nada más. Eh, cosas que no me gustaron de esta película tengo varias. A ver, la historia es floja, ¿sí? es muy rebuscada, eso no lo había anotado, pero me acabo de dar cuenta. Mencionándolo, es bastante rebuscada y, y, y eso se me hizo pesado, o sea, se hace aburrida y se hace densa, la verdad eh, Y que me pase eso con una película me, me complica, la verdad Así que, nada, lo sentí así, sentí una película aburrida y densa que tuvo buenos momentos, tuvo sus buenos momentos, pero eh, digamos que están muy agarrados a cosas simples, como por ejemplo los protagonistas originales. ¿sí? Ver a Laura Down y Sam Neill interactuando y estando de nuevo juntos en esta película, después de tantos años, todo lo que hagan en la película a mí me, me va a tener completamente encantado, pero eso no significa que sea algo bueno por completo, o sea, sí, pero no, digamos, no sé si se entiende. Y así con un montón de cosas. Es como el tema de los dinosaurios, o sea, los dinosaurios ya de por sí sorprenden, porque son dinosaurios, pero les tenés que dar eh, como una vuelta de tuerca o algo más para que no sea simplemente ver dinosaurios, porque para eso veo un documental o, bueno, no un documental, sino como esas recreaciones de los dinosaurios y todo eso. ¿Se entiende? Entonces me pasó eso. Es como que sin todo eso, que ya de por sí no es demasiado sostenible, sin todos esos recursos que no son sostenibles dentro de la película, no me queda prácticamente nada de la película. No tuvimos nada de Blue. No hablé mucho de Blue... En episodios anteriores... Eh, la amo... Ya lo, lo, eso sí lo dije... Pero... Eh, en esta película... No tuvimos nada... Y... Nos mostraron que... Era... Básicamente una... Protagonista importante... De, de la película... Entonces... Está ahí para mostrarnos que está y nada más, y ver a su hija y eso. O sea, porque después, eh, cuando tienen que rescatar a, a Beta, ella no hace nada. O sea, se queda ahí donde estaba y la van a rescatar eh, Owen y Claire. Obviamente, ¿no? No se van a llevar a Blue en el avión. Ahí, vamos Blue, dale, vamos a buscar a tu hija. Pero más allá de eso, como que no hubo demasiado, entonces... La estaba esperando ver en la película. Y. Nos quedamos cortos. Con Blue. Y en el resto de las películas. Al menos en las dos anteriores. Bueno, qué sé yo. O sea. Aparece. Tiene más protagonismo. Digamos, ¿no? En especial en la primera. Pero en general la trilogía es. Lejos. Mi personaje favorito. Sí, ya sé que es un dinosaurio. Pero bueno, no me importa. Es mi personaje favorito corran sus manos, aguante Blue, y... y qué linda beta. Bueno, básicamente es Blue, pero más chiquita. Pero bueno, no tuvimos prácticamente nada de Blue en esta película, y eso no me gustó. Siguiendo con el tema de los dinosaurios, el villano. El villano. No era el villano, era el dinosaurio de turno que perseguía a eh, los protagonistas. Tampoco, no hizo nada. O sea... De hecho, eh, en, en... En una entrevista, Colin Trevorrow director de, de esta película, mencionó que buscaba en este dinosaurio una especie de Joker que quería ver el mundo arder y no sé qué. Tipo, recomplejizado, ¿no? Como... Bueno, eh, trabajé mucho en el aspecto de este dinosaurio. y es un dinosaurio, o sea, no me vengas con la de, eh, busqué en este dinosaurio hacer a un personaje, no, es un dinosaurio. Lo de quiere ver el mundo arder es como, mm, hay algo que pasa, esto al menos me pasa a mí, no sé si le pasará a todas las personas. Que cuando nos muestran a los animales, acabamos... Eh, Hablar específicamente de los dinosaurios. Pero animales en general, que son carnívoros, nos los muestran o nos dan a entender que son malos, ¿no? Y muy pocas veces pasan las películas que realmente están eh, ahí para hacer mal. ¿Se entiende? Muy pocas veces eh, realmente buscan hacer daño. O sea, la mayoría de las veces simplemente simplemente eh, siguen su instinto, su naturaleza. O sea, son carnívoros, quieren comer carne. Los protagonistas, la mayoría de las veces, de, son de carne, entonces se los quieren comer. Entonces, es como que se los quiere vender de esa manera, y yo no sé si da para venderlos de esa manera como... Los villanos. O sea, que de última que simplemente sean carnívoros y listo. O están ahí. O sea, al menos hablo de estas películas. Después el resto, bueno, hay que ver. Pero, qué sé yo. Eh, como que se los muestra así y no sé si es para tanto. Eh, y en el caso de este dinosaurio, raro. O sea, no hizo nada. Hizo nada, no, estuvo ahí muy poco tiempo nada, no hizo nada y duró unos segundos porque por el colmo no hizo nada y duró nada en la película la Indominus Rex que al lado de este dinosaurio es el mejor villano de la historia del cine es épica eh, Hizo mucho más en, en, la, en la película en la que estuvo. Entonces, nada, podría haber buscado un, una vueltita más, qué sé yo. Pero no me gustó para nada, obviamente. Y, nuevamente, tenemos a un villano completamente espantoso y descartable. Como pasó en la película anterior, este villano es... Muy malo, muy malo, muy malo. Eh, ni siquiera me voy a poner a destacar de algo en específico, eh, porque no, no, no tiene nada. O sea, no, no. Listo, horrible. Lo único bueno, al igual que el anterior, de, de la película anterior, es que tiene una muerte espectacular. Ahí sí que. Eh, muy bien lo hicieron muy muy bien y con eso la verdad que estuvieron acertadísimos y lo último para mencionar que no me gustó que esto puede ser que vaya atado a algo de lo que sí me gustó es el tema del final a mí me quedó como eh, un final dulce, raro que va un poco también con esto de eh, lo que comentaba al principio de o sea, los dinosaurios quedaron, quedaron ahí, dando vueltas, nada más Y terminaba la película con los dinosaurios que quedaron dando vueltas Entonces no, no hubo mucho más eh, alrededor y eh, como que, listo, quedaron ahí, ya está Ni siquiera quedaron, porque creo que no quedaron en ningún santuario, me parece Me puedo llegar a equivocar Puede ser que sí, eh, perdón. Pero. No, creo que quedaron completamente en libertad. En completa. Sí, sí, quedaron en completa libertad. Porque me acuerdo que al final muestran como distintas escenas en donde vemos, no sé, algunos dinosaurios con elefantes, ¿no? Eh, y Blue que se despide de, de Owen. Entonces, sí, quedaron ahí. Con, con los humanos, o sea, convivencia pura lo que, no sé, se me hizo raro eh, no sé si hicieron a propósito de eso ya sería el colmo como para dejar abierta la posibilidad a más películas, ojalá que no por favor no, pero nada, fue como un final agridulce aunque va de la mano con algo que me gustó, que dentro de todo lograron cerrar, si se quiere esta trilogía, de una buena manera No fue una gran película No fue una trilogía Necesaria Si se quiere, pero Siento que fue un buen cierre ¿sí? Me gustó más que la anterior Y logró ser, digamos Un cierre sueltable, Nada más, eso Buenos efectos La verdad que Eso No lo puedo negar hay buenos efectos en la película, así que ahí, puntitos a favor. Eh, en cuanto a los dinosaurios, qué sé yo. Hay varios, eso, eso también me gustó, no lo había anotado para destacar, pero hubo varios. La verdad que eh, en ese aspecto también eh, se destacaron bastante. Y en cuanto a efectos, de todo, o sea, veníamos de la película anterior en donde la mansión estaba completamente hecha por computadora, espantoso Pero eh, acá, por lo menos en cuanto a paisajes y esas cosas, no se nota tanto que esté todo hecho por computadora Porque hay cosas, la mayoría de las cosas hechas por computadora, así que, bien, qué sé yo, bien Y un puntazo completamente a favor, ver a todos los protagonistas originales juntos eh, la verdad que eso fue genial, me encantó, realmente me encantó y, y la verdad que no sé si es que apelaron a la nostalgia otra vez y todas esas cosas traerlos de nuevo porque además fue bastante orgánico, o sea como aparecen en, en la historia Cómo se cruzan con los protagonistas de, de Jurassic World eh, Con Owen y con Claire eh, Con Macy en realidad, porque primero se cruzan con Macy Así que, qué sé yo La verdad que... Digamos que entre todas las cosas malas No, no se metieron así de golpe Y forzadamente Así que bueno, bien, bien, la verdad que bien Y nada, verlos de nuevo la verdad que me encantó. Y en específico, obviamente en específico, las interacciones entre Ellie y Alan. Y el beso. Eh, yo no sé si era necesario, pero estaba como esa idea de, bueno, cómo se la boca, porque es cierto que es algo que se lleva desde la película original, pero qué sé yo, no, no sé si era necesario. O sea, estuvo bien, pero... Sí, no pasaba. No pasaba. Te sé yo. Para cerrar, la verdad... Tengo que mencionar un momentazo. Porque acá sí, acá... Le pegué bastante. Es una película que... Es floja. Pero... Si tuvieron una muy buena decisión... Fue la de... No solamente de que aparezca la T-Rex otra vez... Sino de que... Su aparición sea... Otra vez en el final contra el dinosaurio malo de turno. Pero además apareciendo dentro de una estructura en la que se daba esta forma con la silueta del logo icónico de Jurassic Park y de Jurassic World. Pero en específico de Jurassic Park. Yo en el cine... Me estaba haciendo pis de la emoción O sea, ese frame es simplemente bellísimo Y de la manera en la que lograron meterlo en la película Nada, la verdad que entre tantas malas decisiones Esto, que es chiquitito, pero increíble La verdad que, nada, espectacular Momentazo, momentazo Dura dos segundos, pero es un momentazo hay varias escenas muy buenas con los dinosaurios. No sé, esta persecución en el hielo con este dinosaurio lleno de plumas que persigue a Owen y a Kayla. Eh, eh, toda la secuencia, ese momento sí, la verdad que fue buenísimo. Toda la secuencia en este lugar clandestino en donde traficaban con dinosaurios y... Eh, Después con la persecución de estos raptores que tenían este dispositivo idéntico al de la Indoraptor, donde apuntaban con un puntero láser y con un sonidito es como que atacaban, que persiguen a Owen por las calles y, y Owen va con la moto y también están persiguiendo a Claire y a Kayle, y después se van en un avión, no, un momentazo, la verdad que un momentazo. Tiene sus buenos momentos, la verdad, la película Pero en general Repito eh, Me aburrí bastante, se me hizo densa Y aunque sentí que Fue un final Logrado, digamos Para esta trilogía Era una trilogía que venía Ya Floja, en general No Específicamente por la calidad de las películas Sino porque no se terminaba de sostener del todo, así que eh, por lo menos acá cerraron bien, digamos, y, y listo. O sea, con lo justo y hasta ahí. Y bueno, hasta acá mi reseña de Jurassic World Dominion. Mi calificación es de 7,5 sobre 10. Sé que parece una calificación alta para todo lo que dije, pero bueno, ya expliqué más o menos cómo era el tema de las calificaciones, así que nada, ah, eso. Eh, y hasta acá, la trilogía de Jurassic World. Voy a hablar en algún momento de la trilogía de Jurassic Park. No va a ser este el momento. Estoy con muchas cosas para grabar, para escribir. Eh, así que no va a ser ahora el momento. Pero pronto, pronto va a pasar eso. Así que hablaré de la trilogía original de Jurassic Park. Y hasta acá.